No solo hacer este tipo de videos, pero pues la situación me llevó a hacerlo, ya que realmente estoy muy muy agradecido. Entrando a detalle les comento, por fin después de tanto tiempo, más o menos después de casi cinco años o tal vez un poco más que inicié el canal, me han enviado el primer regalo para mí. Ya o sea, pues por medio del canal me han contactado, me han dicho que me han querido dar un regalo, así que a cambio les voy a hacer el unboxing de este pues artículo que me han enviado para mostrar contaré las características vamos a probarlo en este video espero que les guste este ángulo de cámara ya que he colocado el zorra aquí arriba para poder mostrar bien esta parte y mostrarle bien bien el producto así que bueno vamos a iniciar con el video este es el paquete que me ha llegado chicos Una caja relativamente pequeñita Pero lo importante es lo que hay adentro Agradecemos a Octavio Que me ha enviado este producto Él vende sus productos Lo que es más específicamente Audífonos, gamer, diademas, teclado Mouse, gran variedad de productos Vende él en Shopee Y otras plataformas, pero en este caso Dice que me lo envía directamente de Shopee Desde, Bueno, exactamente aquí la guía Me dice que viene de Shopee, así que bueno chicos Voy a mostrarles de qué se trata, permítanme buscar algo con que abrir vamos a destaparlo y ya le voy a mostrar de qué consiste este producto por aquí tenemos unos increíbles audífonos gamer de la marca Mowee. Realmente les confieso, no conocía esta marca. Sé que me puse a investigar de dónde era y todo eso. Realmente es una marca a nivel mundial conocida en periféricos y artículos gamer económicos de buena calidad. Solo que aquí en Colombia no se ven tanto ya que, como les comentaba, hay mucha marca que no se ve acá. Pero sí en el mundo se ve bastante. Aquí pues no hay mucho mercado para productos gamer. Así que bueno, vamos a empezar con este unboxing. OTSI. vamos a mirar las especificaciones detalles vamos a hacer pruebas así que bueno vamos a destaparlo bueno aquí lo tenemos chicos, ya lo hemos desempaquetado, vamos a ver qué tenemos aquí adentro, que es lo más importante, la caja y la presentación espectacular, excelente, muy muy bonita esta caja, inclusive para decoración la voy a dejar, pero aquí tenemos lo más importante, estos fantásticos audífonos gamer chicos. Bueno, qué tenemos por acá, por acá tenemos unos cauchitos de estos de repuesto para colocarle una vez que se vayan malgastando o ensuciando los que trae por defecto. Estos son negritos. Los que trae principales son como, eh, tipo gris, verdes. Pero aquí tenemos lo que es manuales. Veo que trae un manual extenso. Vamos a detallarlo, a ver qué tal en chino, bueno hay unas partes en inglés menos mal, pues yo sé inglés básico así que no creo que haya problema para leerlo de igual forma, ah no, también está en español chicos, ah sí, sí, español, toda esta parte está en español pero de igual forma no creo que sea necesario Conozco pues suficiente tecnología sin alardear, ¿Qué más tenemos por acá tenemos el certificado de garantía, dice que un año de garantía pues, igual dice que es una calidad certificada, bueno por ahora vamos a guardar esto en acá para que no se nos pierda vamos a concentrarnos con esta bella belleza de audífonos bueno color verde chévere normalmente no soy fanático el verde me gusta más el azul el rojo pero bueno es bueno de vez en cuando cambiar igual forma esto lo voy a dejar para mí Qué tenemos por aquí? aquí tenemos los audífonos como les decía se ve de excelente calidad tipo plano el cable de silicona creo yo que es aquí tenemos estas bellezas aquí tenemos el micrófono extra vamos a empezar con las características les muestro lo que vemos al principio este tiene dos micrófonos que es el de aquí que normalmente encontramos en unos manos libres, sea económicos o gamer. Y encontramos un segundo micrófono que es para colocarlo de este modo para tenerlo como tipo de adema. Entonces nos colocamos los audífonos de este modo y aquí tendríamos para hablar. Yo ahorita que me los coloque le muestro cómo queda. Vamos a empezar con las especificaciones chicos. Tenemos un rango de respuesta de frecuencia de 20 kHz. Una impedancia de 16 ohmios una sensibilidad de 101 decibelios más 1.5 decibelios distorsión armónica total de 0.1% tenemos almohadillas de silicona un par para tallas L y S que son las que les mostré hace un instante, las que guardamos aquí tenemos atadura de cable, abrazadera de cable, micrófono largo portable enchufable que es este que le acabo de mostrar, también tenemos también micrófono de chat de juego omnidireccional incorporado que imagino que tiene que ver con este, o sea como he es dual micrófono alambre de 500 de núcleo interno plano, como les comentaba un cable plano resistente fuerza de atracción más fuerte y sensación más firme como les decía, esto realmente es calidad de micrófono, por eso estoy tan contento con este regalo que me han hecho es un micrófono anticorriente de 3.5 voltios, diseño de circuito de reducción de ruido sintonizador incorporado lo que quiere decir que en estos momentos si lo usáramos, hacemos un directo con él en celular o en el computador, va a reducir bastante ruido tenemos diseño innovador de soporte auditivo basado en el soporte estructural externo de la cavidad auditiva lo que quiere decir que como entran bien bien los audífonos de esta parte podemos escuchar aún mejor el sonido tenemos un lado pesado de solo 4.5 gramos también es compatible con teléfonos obviamente portátiles ordenadores playstation 5 xbox serie x nintendo switch tenemos también el diseño de enchufe curvo, que es este que ven acá. Normalmente lo trae de frente, este modo, pero en este caso viene de lado, que es más cómodo para sostener en los celulares o cuando estemos jugando juegos móviles. Estas son exactamente las especificaciones de estos manos libres, que en un momentico ya lo vamos a usar. Damos las gracias a Octavio de Pledstone, que es la página donde él vende vamos a hacer las pruebas y vamos a nuevamente lo último a dejarle el agradecimiento a Octavio, bueno vamos a hacer las pruebas jugando algunos jueguitos para probar mejor los audífonos hacer más detalles y sus características he eh, decidido pues cambiar este ángulo de cámara para que vean bien cómo es, vamos a ahogar un poco vamos a ir música a ver qué tal este momento acá los tengo Realmente son muy elegantes, tienen mucho estilo estos audífonos. Realmente me han encantado. Vamos a escuchar música. Ya a partir de este momento, pues, he colocado el capturador de pantalla y el celular. Así que en este momento, el audio que están escuchando es el que da estos audífonos. Este micrófono de los audífonos, más exactamente. O sea, a oír una canción. Ahí podrán ver en la pantalla. También estaré colocando lo que estoy viendo yo para que vean que efectivamente sí lo estoy haciendo correctamente todo. Vamos a ver una canción. Vamos a escuchar, puede ser una una LED tipo electrónica, obviamente pues me toca censurarla un poco. Ah, ya la estoy escuchando. Voy a un poco el volumen. Un detalle que quiero que os he contado es que estos auriculares tienen para grabarle manualmente el volumen acá independiente del que podemos tener en el celular ahí como pueden notar pues ahí lo estoy bajando y subiendo y tras de eso le puedo subir en el celular para que tenga aún más volumen pero realmente no puedo poner mucha música porque me saltaría el copro inmediatamente pero pues tiene un sonido medianamente decente tampoco puedo decir que tenga un sonido obviamente como los auriculares originales, Bose, un ejemplo pero sí tiene un sonido muy muy bueno Que realmente es agradable oírlo bueno, chicos, ahorita les voy a hacer la prueba con el Free Fire Vamos a echar unas partiditas a ver qué tal Yo creo que así más común como les estaba comentando anteriormente Una de las cosas que más favorece estos audífonos Es que el jack venga así de medio lado No venga así recto Sino venga de medio lado tipo L Esto ayuda a que pues, sea más cómodo Para agarrarlo mejor Ya que normalmente uno al agarrarlo con el jack de frente del cable Puede uno estarlo dañando por el esfuerzo que uno hace Bueno, vamos a entrar por la parte de invitado Tengo cuenta pero no mantengo jugando No es mi, mi afición No soy de los que mantenga jugando el Free Fire Vamos a iniciar y luego que salga y ya está nuestra avatar. Bueno chicos, ya estamos todos con el mismo avatar normal. ¿Cómo nos va? Bueno, se aumentó el sonido que voy escuchando, espectacular. Ahí le voy a hacer un poco más para escuchar más los detalles. para el royal el estilo de la batalla. Se escuchó bien bien ese del royal Bueno, vamos a iniciar. Vamos a ver dónde nos lanzamos. Igual pues, las pruebas van a ser básicas. Vamos a arrojarnos más rápido vamos a arrojarnos ahí una vez donde caemos donde haya un arma eh, yo creería que por aquí donde hay construcciones va a caer bastante gente así que hay que aprovechar y que caer un lugar donde sea más desierto pero lógicamente que encontremos algún arma nos allí vamos, ahí ya estamos para acelerar, ahí ya abrimos para caídas estamos cayendo chicos, por aquí yo creo que en estas casas no he visto tanta gente no me han indicado el radar que haya gente por aquí está, yo creo que vamos a quedar por aquí en este puente porque veo que ya no ya no alcance más. Está muy bien detallado los sonidos para que agarramos cosas. Ya tenemos la primera arma, corramos. Ya están haciendo muerte de los locos, aunque creo que la mayoría son bots, para que más armas. Bien, correcto, y mejoramos, mejoramos Sé que muchos estarán diciendo que se ven muy, muy elegantes los audífonos Y realmente lo es, se ve muy, uno muy chévere Como para hacer unos directos Bueno, también llamada, ¿no? Obviamente no tiene que ser solo para jugar Pero créanme que lo ideal de tener unos audífonos así tan espectaculares Con este estilo tan chévere Es pues hacer directos, pues básicamente mostrarlos a la gente Por cierto, les voy adelantando si este video llega a 100 likes Que es la meta pues mínima según la cantidad de suscriptores que tengo Hago directo con estos audífonos jugando. Uy, fui yo sin querer, fui yo sin querer, lo siento. Carguemos. Hago directo de. Ahí viene mi y malo. malo. Okay. Obviamente es un bot. No me da tiempo de matarlo. Sonido se escucha muy, muy realista. Se me acabó. Bueno, primera muerte. Igual forma, no sé por dónde es que apunto. Vamos, que tenía. No creo que tenga mucho. No, vamos a anotar. Recarguemos rápido. Corramos. Como les decía, chicos, si llegamos a 100 likes, les prometo que hago directo con esos audífonos. Tanto para llamadas y o sea, para que me, eh, me escuchen. A ver qué tal les parece la calidad. Ah, acá está la mira. Estoy haciendo. Que tengo mal configurado los botones. Muerto. Y no me emocione. ya hemos dos bajas, chicos. Por aquí creo que me parece haber visto a alguien. Bien, muerto. Casi me mata, pero pues hemos salvado. Adiós. Qué pena que me quede callado, estaba un poco concentrado pues para poder hacer muertes. Para no aburrirlos ahí solo perdiendo bien otra muerte. Llevamos 7 muertos chicos. Increíble. Yo normalmente este juego soy malo, aunque estoy caí seguro que en ser bots De igual forma las disfruto. Estando por acá. Otra cosa es que tiene un estéreo increíble Escuché por este lado derecho que me estaban disparando Entonces por eso pues es que me viene a mirar acá Realmente un sonido estéreo muy muy bueno Casi que puedo decir que no, no sé si sea 7.1 No recuerdo haber visto las características Pero realmente está muy muy genial El sonido y las dimensiones que me da Adiós, bien muerto Muerto chicos, 9 muertes Vamos a ver si completamos las 10 Ya se va a acabar, quedan 10 vivos ¿Qué? Muerto, bien, bien, bien Genial, completamos las 10 muertes 9 vivos Por acá alguien ¿Me, me marcó el radar 11 muertes Completamos, vale, acá está la 11 La 12 la doceava. doceava muerte 4 de ganar chicos, vamos a ver si no ganamos esta partida Sería increíble ganarme esta partida Más estrenando este Increíble regalo que me han hecho A 4 chicos, vamos a ver si no ganamos esta partida Sería espectacular Más estrenando este regalo Tan tan bueno que me han hecho eh, Octavio de Mowey de Pledstone. Por aquí ya están la zona seguras El problema es que no hay nada que ocultarse me tocarás esperar hasta la última instancia que aparezca tengo que ver que no va a aparecer acá arriba porque se le desventaja a grande al migrante tener alguien arriba pues disparando tendría mayor ángulo que yo vale muérete muérete muérete muérete, muérete. gané ¡Sí, chicos <risas> Realmente estoy muy contento Estos audífonos me van a ayudar bastante Quería de hace rato unos audífonos De cable buenos Estaba mirando inclusive hasta cuáles me dejaba aquí en mi negocio Pero Realmente con este regalo Creo que no es necesario tener que buscar otros Realmente como les decía Por aquí tengo el chat Agradezco mucho a Octavio de Pletson. Que me han enviado estos audífonos de la marca MUI Como les mostré, realmente estoy muy contento Estos audífonos que tengo, la caja la dejé aquí por eso para que la estuvieran viendo Estoy muy muy feliz realmente Es un regalo genial Es el primer regalo que me hacen por medio del canal de YouTube Él se ha contactado conmigo Me ha dicho pues que si sí, me interesa probar los audífonos de él Obviamente yo le he dicho que sí pues porque fueron totalmente gratis No tuve que pagarme un peso ni envío ni nada estarle dejando en los comentarios la página web de él, tanto la de Shopee como la página oficial, para que por favor vayan los enlaces, miren que les gustan, hagan el gasto, yo yo por mi parte si sí voy a ver qué gasto le hago a algunas de además gamer o eh, auriculares gamer inalámbricos que también he querido unos, estas han sido las pruebas de estos audífonos de la marca nuevamente les digo Mugui, agradezco inmensamente a Octavio por haberme dado esta oportunidad de probar los audífonos de él realmente que quede muy muy feliz, muy complacido espero que podamos seguir en contacto Octavio, le pido disculpas porque me he demorado Pero han pasado demasiadas cosas Que me han hecho atrasar los videos, Incluso en este momento Estoy atrasado casi medio año Más en videos Así que bueno chicos, vamos al video hasta por acá Realmente gracias, por favor suscríbanse al canal Denle like Dejen los comentarios qué más productos quiere que les haga un unboxing Y nada, hasta la próxima Bye bye